Anne Atawa y confirmó que habrá una tercera parte del diario de la princesa. La actriz reveló que se grabará otra entrega del filme que enamoró al público juvenil. Los detalles, en esta nota. Ya hay un guión listo y predisposición de los actores. El diario de la princesa 3 es casi un hecho. Así lo confirmó la actriz Anne Ataway, quien encarna a Mia Thermópolis en el filme. Julie Andrews quiere hacerlo. Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos realmente queremos hacerlo. Es solo que no queremos hacerlo a menos que sea perfecto porque nos encanta tanto como a ustedes. Es tan importante para todo el equipo que no queremos entregar nada hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello, expresó en el programa Watch What, What Happens Live. Aunque todavía no se sabe quién se encargará de dirigir la película, ya que el anterior director, Gary Marshall, falleció en 2016. ¡Mira!. En primicia para el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen, la oscarizada intérprete afirmó que ya existe un guión para la secuela que la lanzó al estrellato. La autora de los libros en los que se basa la película, Megabot, del mismo modo aseguró que ya existen ideas para la nueva historia de la princesa Mia Thermopolis. La nueva entrega del diario de la princesa sería un homenaje al director Gary Marshall, quien dirigió las dos primeras partes, pero falleció en el año 2016. Al respecto del nuevo filme, Atauay dijo. Ya hay un guión para la tercera película, ya lo tenemos, yo quiero hacerlo y Julie también. Debra martin Chase, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad, contó Anne. Atauay aseguró que Julie Andrews, de 83 años, quien le daba vida a la reina Clarice Renaldi está dispuesta a participar.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 La película llegaría a las pantallas de cine entre el 2020 y el 2021. Anne Atauay confirma que habrá una tercera parte del de diario de la princesa. La protagonista de la película explicó que existe un guión que ya está listo, pero que no quiere entregar más detalles hasta que sea perfecto porque los queremos tanto como ustedes a nosotros. Por estos días en la industria de la entretención abundan las secuelas, spin-off y remakes. En ese contexto, y cuando ya han pasado 18 años desde su estreno, Anne Atauay confirmó que el diario de la princesa tendrá una tercera parte. Durante una entrevista en el programa Guachuata What Happens Live Wit la protagonista de la película respondió emocionada a una pregunta sobre este tema que realizó uno de los espectadores, Y aseguró que habrá una continuación para el diario de la princesa, Compromiso Real, la segunda entrega. Hay un guión para la tercera película, dijo la actriz, quien agregó, Yo quiero hacerlo, Julie, Andrews, quiere, Debra Martin Chase, nuestra productora, también. Todos realmente queremos que esto suceda. Luego, Atawai explicó que no entregaría más detalles debido a que no queremos hacerlo hasta que sea perfecto porque los queremos tanto como ustedes a nosotros. Es importante y no queremos entregarles algo hasta que esté listo pero estamos trabajando en eso. De este modo, quedan abiertas las interrogantes sobre quién dirigirá la producción, cuándo comenzarán a grabar y, obviamente, la fecha de estreno de la historia, que en la última cinta terminó con Vía Thermopolis abriendo un hogar para niños. Anne y confirmó tercera parte del diario de una princesa. Los fans de Genovia están más que felices por volver a ver a su princesa en una tercera edición. Buenas noticias para los fans de Disney. La actriz Anne Ataway confirmó que habrá una tercera parte de la recordada cinta El diario de una princesa. Pero eso no es todo, la ganadora del Oscar volverá a compartir roles con la querida Julie Andrews, quien interpretó a su abuela, la reina Carice Renaldi, en las dos películas anteriores. Ya hay un guión para la tercera película, ya lo tenemos. Quiero hacerlo, Julie quiere hacerlo, nuestros productores quieren hacerlo. Todos queremos hacerlo. Dijo Anne en What Happens, Live with Andy Cohen. Pero hay una dificultad, y es que aún no encuentran un director, pues el responsable de las dos primeras películas Gary Marshall, falleció en 2016. Es por ello que tanto Anne como el equipo de producción quieren cerciorarse de hacer una buena película. No queremos hacerlo a no ser que sepamos que va a ser perfecto, porque nosotros adoramos esas películas tanto como ustedes. Y son igual de importantes para nosotros que para ustedes, no queremos apresurarnos y estrenar algo que no esté listo. Pero estamos trabajando en ello, añadió la recordada Mia Thermopolis. El diario de una princesa se estrenó en el 2001 y recaudó más de 165 millones de dólares. Anne y confirma que habrá tercera parte de la película El diario de la princesa. La actriz reveló además, en una entrevista en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, que Julie Andrews también actuará en la cinta. Han pasado 18 años desde que se estrenó la primera entrega de El diario de la princesa y 14 de la secuela titulada El diario de la princesa. Compromiso real, pero los fanáticos no se han olvidado de la película protagonizada por Anne Hathaway y siempre han reclamado una más. Y eso no estaría lejos de volverse una realidad, pues fue la propia Annie Atawe que confirmó. Durante una entrevista en el programa guachuata Tapens Live Witandico en donde se presentó la noche del último jueves, que habrá una tercera parte de la exitosa cinta. Al ser consultada sobre el particular por uno de los televidentes que llamó al espacio que se transmite por Bravo Televisión en Estados Unidos, Anne Atawa y respondió bastante emocionada. Hay un guión para la tercera película, Ed, yo lo quiero hacer. Asimismo, reveló que Julie Andrews también actuará en la cinta. Julie, Andreus, también quiere hacerlo y Debra Martin Chase, nuestra productora, también manifestó, no sin antes hacer una precisión. Todos realmente lo queremos, es solo que no queremos hacerlo a menos que sea perfecto porque lo amamos tanto como ustedes lo aman. Es tan importante para nosotros como para ustedes y no queremos entregarles algo hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello. Finalizó y evitó dar detalles sobre quién sería el director de este nuevo proyecto ya que Gary Marshall, quien estuvo a cargo de las dos cintas anteriores, falleció en 2016. Según lo que dejó entrever Anne Neatawai, el elenco ya estaría listo para empezar con las grabaciones, sin embargo, la producción estaría a la espera de la luz verde de Disney para iniciar el tan esperado proyecto.